Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero regalarte un curso que es clave para todas aquellas personas que están emprendiendo. El curso es ABC de Instagram. Con este curso vas a lograr poder optimizar no solamente tu Instagram, sino también cómo podés crear un plan de contenidos para que todo el año puedas estar 10 puntos. ¿Por qué? Porque este curso lo que te ofrece es justamente un planner mensual siempre. Cada vez que entres la, al curso ABC de Instagram te vas a encontrar con el calendario de contenidos, con ideas para que puedas publicar durante todo el mes. ¿Cómo vas a hacer para poder entrar al curso gratuito? Vas a primero a ir al margen superior derecho donde dice mis cursos y dice iniciar sesión. Una vez que inicias sesión, si no tenés cuenta, tenés que registrarte sí, con tu correo electrónico te registras una vez que te, registra, te te registraste vas a entrar y acceder con tu nombre de correo electrónico y tu contraseña y pones acceder una vez que accediste al curso accediste a tu cuenta vamos a dejar que pasar te voy a mostrar Qué lento que está internet, parece a propósito. Bueno, vas a salir de esta pantalla y vas a ir a cursos, ¿sí? Vas a ir a cursos. En este caso yo tengo todos los cursos como inscripto. Vas a buscar el que dice, estos son todos los cursos que están dentro de la membresía, ¿no? Vas a ir acá, el que dice ABC de Instagram. Pones comenzar. Y listo, ya podés entrar de manera gratuita al curso ABC de Instagram. Bueno, espero que te sirva y podés dejarme todos los comentarios que quieras dentro de este curso. Nos vemos.